Perseidas. Ella, desesperada, llora atada a una silla y arremete contra la mesa. Una lámpara a su izquierda congela el ambiente con su luz artificial y muerta. Resplandecen sus finos brazos anacarados que transparentan vetas de zafiro. Su cabello encapotado cae como velo, y la sombra que proyecta su cabeza santigua el luto por la tinta corrida del papel. Un tic tac mecánico la acompaña a lo lejos, percutiendo en su oído, haciéndole querer sublevarse, romper sus cadenas y gritar para romper ese silencio sepulcral que la ropa. Él asoma por entre las sombras de la amargura, con marcha militar, al son de ese tic tac, avance imperial, sanguinario e indomable. Estéril figura, fruto del yugo y con premeditación. La rodea con su gélido hedor. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un café frío en la esquina de la mesa, un cuchillo y un plato con migajas serían los únicos testigos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La valentía pintó de rojo su vestido y solamente cuando decidió alzar la vista. Sintió calor en su interior. El cielo se ruborizó con su mirada. Y el sol, vergonzoso, se escondió lleno de envidia al verla. La luna no saldrá esta noche. Pues será ella quien ilumina el firmamento junto a las lágrimas de sus hermanas.